La Muy buenas tardes. danzas por parte de unas alumnas del conservatorio de danza. Queremos decir que en esta plaza se ha hecho un llamamiento a que a partir de mañana, evitando cualquier prohibición, la gente tome la calle y utilicen cualquier tipo de arte, cualquier tipo de representación que se les ocurra, lo que quieran. Así? Son las 6 menos cuarto. Estamos viendo uno de los debates que se van formando a lo largo de todo el día. En este caso, está dedicado a la violencia de género. Aquí simplemente hay que hacer un llamamiento a las acciones individuales. Nosotros vimos en ese, ese cartel y no lo arrancamos, pero pusimos un cartelito que ponía las puntas y insistimos. nos encontramos con la comisión de acción. Vamos a preguntarles qué tipo de proyectos han estado haciendo y qué planes tienen para hacer estos próximos días. En bueno, el grupo de acción lo que estamos haciendo es organizar eventos, sobre todo nos reunimos después de las asambleas en los comités. En el comité de acción empezamos a decir propuestas, y las votamos y las llevamos a cabo como eventos. Se proponen ideas, por ejemplo, la idea que propusimos y que se llevó a cabo fue poner una pancarta en las torres de Serrano, la que ponía Spanish Revolution 15M y bueno, la policía podéis encontrar en Facebook, YouTube, todas las redes sociales. Y queremos hacer muchas más, por ejemplo, eh, también hicimos lo de los bancos, que fue un bombazo porque la policía estaba perfectamente con nosotros ayudándonos, simplemente controlando que no pasara nada, entraba la gente, hablaba... explicar qué Los bancos no dijimos ni siquiera qué bancos íbamos a ir, simplemente reunimos en la plaza a las 12, a las 12 siempre hay evento, y básicamente fuimos a distintas sedes, las invadimos, por así decirlo, las y la policía simplemente de nos dejó entrar, dijimos que no hubiese ninguna al mercado, pacíficamente, claro. Le damos un par de consignas y volvemos a hacer. Queremos informar de que hay gente que nos está ayudando, que está viniendo y traduciendo los textos del decálogo para que en todos los idiomas la gente se pueda enterar de, del manifiesto que hacemos desde aquí. Después va a pasar a de Fukushima, y ya desde aquí nos despedimos. Hasta mañana, como todos los días, nos veremos en el diario de una acampada. Y sobre todo muchísimo ánimo a todas las acampadas que están por todo el mundo, que me constan que son más de 500 ya. Mucho ánimo y hasta la victoria, chicos. así que no...